Bueno, seguimos en Gran Canaria Accesible, ahora con Elsa. Elsa, ¿de dónde vienes? Pues vengo de la Villa de Moya, de la Villa Verde. De la Villa Verde. Sí. Estás en el ayuntamiento como concejala. ¿De qué área, Elsa? Servicios sociales en general, digo, discapacitada, discapacidad, el área de la mujer, eh, menores y familias, todo en el, en el pack completo. O sea, tienes ahí una labor importante, Muy directa bien. hacia la gente, ¿verdad? Directa íntimamente con la, con la gente. Y además una institución como el Ayuntamiento que es la más allegada a la población sí. y mira, ¿y cómo ves a la gente aquí en la feria? Pues mira, la verdad es que para ser el primer día lo veo súper movido, lo veo con bastante dinamismo, la gente está implicada la gente está contenta, se ve que que bueno, que la gente tiene entusiasmo tiene ganas de ...de ver las iniciativas que en este caso ha hecho el Cabildo Insular de Gran Canaria... ...en pro de una Gran Canaria más accesible, ¿no? De una Gran Canaria para toda la vida. Ese es el lema, una Gran Canaria para toda la vida... ...le damos las gracias a Elsa por estar con nosotros... Muchísimas ...y gracias. nada, animar a que los ayuntamientos sigan participando... ...como lo están haciendo, el Cabildo... Sí, la implicación eh, de las instituciones, desde de la más cercana... ...el Cabildo es importantísimo para poder dar a la ciudadanía, a las personas... Eh, pues todas aquellas necesidades que tengan. Es cierto que no podemos llegar a toda la cobertura máxima, pero desde luego, por lo menos que vean que la mano está tendida, que, que está ahí. Que voluntad hay. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.